Madre mía, estamos peinados guapos, ¿eh? ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? Bien aquí, San Juan, al aparato. Me pilláis después de pegarme una tostada guapa en bici que faltan 10 días para irnos al Ultraman Masturra. de mi corazón ya oh. hace días oh, joder. ¿Eh? es que cuando llevas unos cuantos días entrenando a full ya vas reventado Ay. ya llevamos unas cuantas semanas entrenando duro y explicando que nos vamos y ahora ya solo faltan 10 días al ultraman más duro del mundo entonces punto número uno. ahora os contaremos cuáles pero antes de nada darle pausa al vídeo y si creéis que sabéis cuál es comentarios habéis dicho Hawái habéis dicho Brasil, habéis dicho Australia, habéis dicho Israel. Están en Israel. Habéis dicho Gales. lo sé yo, en este año. Habéis dicho Motril, habéis dicho Valencia. Que sería un gran monarca descendiente de Salomón. Total, que habéis dicho todos, pero aún no habéis dicho cuál es el ultramán al que vamos. Rey de Israel. Entonces, pistas y por qué es el más duro del mundo. Primera pista, pista definitiva y pista que lo hace único en el mundo es el primer y único Ultraman del mundo que es de montaña o sea cágate lorito las mismas distancias que un Ultraman se hacen en carretera o en asfalto aquí se hacen en montaña esto significa lo siguiente uno, que la natación se hace en un lago Hay un circuito de un kilómetro y donde le das 10 vueltas al circuito Esto para algunos será muy positivo porque eran coño, lago, no hay oleaje, no hay movimiento, no hay medusas, no es de un punto hasta 10 kilómetros después como en Hawái, que es una puta locura. Pero para otros será, hostia, como no tengas el coco preparado, meterte en un lago, que es agua dulce, que no es agua salada, con lo cual no tienes flotabilidad y tener que dar 10 vueltas al mismo circuito, te puede reventar el cerebro. Descendiente... De David es mi persona. Vale esto es el día 1 nada 10 kilómetros ¿Qué hay después 125 kilómetros pero en lugar de hacerlos en bici de carretera como en cualquier ultraman, los haces en bici de montaña que lo tienes que ir siguiendo es decir 1 orientación 2 bici de montaña y 3 en lugar de haber tres disciplinas como en todo ultrama hay cuatro porque hay natación bici de montaña bici de carretera y correr después de esto nos vamos al día 2 280 kilómetros con bici de carretera en carretera y no puedes utilizar la cabra para ir acoplado porque hay ojo cágate lorito 5000 Hostia, metros de desnivel positivo Y por último es que yo creo que lo estáis viendo y está diciendo Ay, madre mía, este chaval está loco Bueno, si esto ya lo sabíais tampoco Como decía un amigo, puede haber dolor, pero no sorpresa Id dejando ya si sabéis que, uh, cuál es, de cuál se trata, etc Y por último, a la hora de correr, los 84,4 kilómetros Es decir, la doble maratón del tercer y último día Son de ultra trail por la montaña Pedazo de rustida que llevamos encima ¿eh? Bueno, aquí seguimos corriendo Entonces, por todas estas cosas Que os he contado Hace que para mí este Ultraman Sea el Ultraman más difícil O complicado o único del mundo eh, Sobre todo por el hecho De hacer las mismas distancias Que harías en carretera Pero en montaña, es decir Van a ser muchas horas más Cuatro disciplinas Y muchas posibilidades de petar o de pegarse una nata Entonces, ¿cuál es...? La disciplina que estamos preparando con más cariño, pues el correr. No quiere decir que sea la que hacemos más, sino la que estamos vigilando más de prepararla bien. ¿Por qué? Punto número uno. Hostia, como sabéis, eh, Ultraman de México. A pesar de acabar tercero, acabé con las plantas así. Y aparte de esto, Ultra Sierra Nevada. Sabéis que la Ultra fue bien, pero llegamos ahí con el dedo del pie tocado, así que la parte del correr no estamos haciendo mucho volumen, pero sí que estamos buscando las zapatillas y la superficie perfecta para llegar ahí y no reventar en esos 84,4 la parte a la que le estoy echando más horas es a la bici de carretera ¿Por qué? porque el día más largo del ultraman que va a ser el día 2 son 280 kilómetros con bici de carretera y como hay 5.000 de desnivel no será con la cabra sino que será con la bici de carretera yo todos los ultramans hasta ahora los he hecho con cabra así que hay que habituarse a esto y hay que habituarse a esta porque como para mongolia hicimos mucho mountain bike pero poca carretera estos días hay que darle cerita ha ha ha. Antes os digo que, esta, que este Ultraman es complicado porque hay bici de carretera y bici de montaña y justamente estos días en la bici de montaña lo que estamos probando en lugar de hacer grandes tiradas o tiradas muy largas que yo creo que en eso ya llevamos encima los 600 kilómetros que hicimos hace tres semanas en Mongolia más todo el entreno previo pero que de repente estos días que estaba haciendo carretera decía hostia perdí toda la técnica he perdido confianza y hoy llevo dos días sabes además llevo dos el día justamente que no me he puesto guantes entonces bueno en fin Nada grave, pero ya llevamos algunas rascaditas, algunas rayas más para el tigre. Y aquí viene la gran pregunta que es. Los jabalís flotan. Albert, vente pa acá, jefe. Oye, ¿qué pasa? No, no me vas a decir que no eres ciclista. Sí, ¿eh? Algo hacemos, o sea, algo o... hacemos. Yo, yo, mira, si soy globero, que no tengo ni bañador. Es decir, la, la, las calzas de correr me las pongo también para nadar. Entonces, Albert es la mano derecha de Adri. Adri me lleva más la parte de bici. Y Albert es el encargado de la natación y del correr. Entonces, Quieres verme un poco Ya hemos visto algo, pero volver. No, no pero no cuentes, no, no cuentes lo que has visto Porque ya me ha corregido un poco, así no hacemos el ridículo Tú, santiguate por si acaso No vaya a ser que tengamos un problema Y corregimos algunas cosas de natación Que para los 10.000 del Ultraman Igual nos va a Anda, Venga, vamos para allá yo para el próximo día me voy a comprar un bañador de estos Pero acabado en tanga, por pues. Oye, Luquita, como reputado matador argentino internacional, aunque hayáis perdido el Mundial de Básquet, eh, argentinos, se os quiere, se os quiere de verdad. ¿Cómo me ves? Flojo. <risa> Flojo. Ah, no, porque está la cámara, que si no te echo dentro. A ver, eh, de cara al Ultraman, no nos quedan ni dos semanas. ¿Qué tenemos que mejorar para no ahogarnos en el agua? Primera, ser lo más eficiente posible, alargar lo máximo la brazada. Segunda, sentirse cómodo en el agua, ¿vale? Hacer notar que realmente somos capaces de, capaces de deslizarnos. Be water, último, my friend. Lo último que no vamos a arreglar es que le floten las piernas. Así que habrá que jugar con eso. Es un problema que, claro, como mis piernas son tetas operadas, entonces, claro, eh, y como el culo también le puse silicona para que... No, no, me, me pesa y me va para abajo. Pero bueno, eh, si conseguimos que en las cuatro horas que estaremos en el agua no salga reventado, sino que salga bien para bici, ya lo tendremos ganado. O menos de 4. Men men bueno, bueno, Ajá. todo lo que sea menos de cuatro ya es victoria. <risa> Venga, vamos a seguir entrenando. ¡Familia, vamos para allá! ¡Al agua! que me he pegado la enrollada del vídeo de 10 minutos y aún no os he dicho que el Ultraman es 3, 4, 5 de octubre, Andalucía, a los alrededores de Sevilla, se llama Toroman y lo vais a flipar. Venga un poco de like y déjate aquí abajo ahora en comentarios si creéis que voy a quedar finisher o no finisher, o muerto, o ultratumba, o décimo, o veinte, o cinco, o tres, o lo que sea. Venga va, se aceptan apuestas. <risas> Y me... Ah, es que voy a nadar alarmar un rato ahora, para no ahogarme luego en el lago. Ah.